Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romero enviándoos un super saludo. Espero que la estáis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy voy a presentaros un sitio para hacer encuestas del estilo que ya os he presentado antes y pagan hasta 90 dólares por encuesta. Hasta, no digo que todas las encuestas, el mínimo es de 5 dólares, pero ya son 5 dólares, no estáis trabajando por centavos, ni por monedas, ni por puntos. Estáis directo por dólares, contantes y sonantes. 5 dólares mínimo y hasta 90 dólares según las encuestas. Atentos porque también está disponible en español. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito. Que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo. Para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia.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 pagadas, pero pagadas de verdad, sin trampas, sin problemas, yo he hecho ya varias encuestas y me han pagado, no sé, creo que he hecho unas 10 encuestas y las mías han sido grandes de 8 dólares y he, he recibido unos 80 dólares por encuestas, así que comprobadísimo, funciona y te lo voy a mostrar ahora mismo. hablando de Userlytics. Userlytics es una web que se dedica a hacer encuestas para empresas. Las empresas vienen aquí, contratan a gente que les responda sus preguntas y Userlytics le paga a los panelistas, es decir, tú, tú vas a ser un panelista. Ser panelista es muy fácil, muy sencillo. Si la ves en inglés no te asustes porque en cuanto tú le des clic a Tester Sign Up, fíjate aquí, Tester Sign Up. Estos somos nosotros, los Tester Sign Ups. Somos testeadores. Nosotros hacemos los tests. Estas son algunas de las empresas con las que trabaja, son empresas muy grandes y esta página es para las empresas para que ellos contraten los servicios de Userlytics. Nosotros, como somos usuarios, somos los testadores, los que vamos a testear. Pues tenemos una entrada diferente, les dice aquí cómo trabaja, crear los tests, feedback, bla bla bla. Esto es para las empresas, para que vean lo útil que es usar estas encuestas. Fíjate que aquí viene que están los contactos para Estados Unidos y Canadá, para UK, Alemania, Francia y España. Nosotros tenemos gente que nos atiende en español. Aunque dice Spain, es España y América Latina. Vamos a ver directamente cómo te puedes apuntar. Fíjate que dice aquí Tester Sign Up. Le vamos a dar clic. Y es tan fácil como poner... Mira, automáticamente lo, me lo pone en español. De esta manera yo no tengo que adivinar nada. Ni, des, ni traducir nada. Nada. Y aquí me lo dicen. Que una vez que mi test se ha subido con éxito. Y soy aprobado por, nuestro, por su equipo. Ganaré entre 5 y 90 euros. En mi caso euros. Porque estoy en España. Si tú estuvieras en, yo qué sé, México... Serían 5 y 90 dólares. Es muy fácil darse de alta. Hay tres pasos. Registrarte rellenando este formulario. Este es el formulario. ¿eh? No hay más. Este pequeñito. Te pedirán que bajes una aplicación de su sitio web. La descargas. ¿Ves? Por aquí respondes unas sencillas preguntas para conocer tu grado de satisfacción. Y la evalúas. Y se acabó. Y recibes tu pago por PayPal. Así de fácil, créeme que es así de fácil Voy a poner primero que confirmo esto y que confirmo esto Voy a poner mi correo electrónico Pon un correo electrónico que revises todos los días Porque atento, este es un tip de testeador que te voy a dar Las encuestas se acaban rapidísimo Si tú recibes un correo a las 8 de la mañana diciendo Hey, hay una encuesta disponible para ti Y entras a las 9, a las 9 ya no va a haber porque son muy rápidas, son muy buenas, pagan muy bien y la gente está muy atenta. Así que ponte un correo que revises todos los días, varias veces al día o ponle un aviso, lo que quieras. Porque las encuestas, créeme, son muy muy cotizadas y la gente rápidamente lo rellena. Yo voy a poner un correo cualquiera que revise todos los días. Le voy a dar a registrar. Muy bien, me dicen cómo funciona... Muy bien, mira, mira lo que dice aquí, se ha registrado con éxito, se ha enviado un email para continuar con el proceso. Revite la carpeta de spam si no lo encuentra. Voy a ir a mi correo, a revisarlo, y antes de ir al correo a revisarlo, vamos a ver cómo funciona. Mira, te gustaría ganar dinero a tiempo parcial, testeando sitios web y aplicaciones, ahora puedes, conviértete en tester, ganar dinero ahora. Atentos con el software. Esto lo vamos a necesitar, si no tienes esto, mejor ni te des de alta. Porque de verdad que lo vas a necesitar. Un PC, ya sea Mac o PC normal. Fíjate que piden las versiones más avanzadas, el iOS 10.13 o el más reciente, y de Windows 7 para arriba. La última versión de Chrome. Atento, la última versión de Google Chrome. Si no tienes Google Chrome o Microsoft Edge, no va a funcionar. Yo, si quiero hacerlo con Mozilla Firefox, no voy a poder... Si puedo hacerla con Opera, no voy a poder. Si quiero hacerla con cualquier otro, no voy a poder. Tiene que ser forzosamente Google Chrome o Microsoft Edge el micro. Y para algunos tests, los más caros evidentemente, vas a necesitar un webcam. Estos como no son los comunes, bueno, hay que estar preparados sin más. Si no haces ese tu móvil o celular, tienes que tener Android 8 o superior, Oreo o más reciente, o un iPhone 12 o más reciente. Tener el navegador instalado en el equipo, ya sea Chrome, Firefox, Safari. Este sí que te deja poner Firefox, por ejemplo. Aquí no. El micro, webcam y la aplicación. Aquí te las descargas. Y ya, eso es todo. Ahora sí, vamos al correo. Mira, ya lo tengo aquí. Userlytics, gracias por registrarse. Le vamos a dar clic. Estimado tester, gracias por registrarte. Por favor, usa este enlace para confirmar su cuenta. Solo disponible durante las siguientes 24 horas. Es decir, hay que darle clic en cuanto puedas. Para asegurarse de recibir todo, bla, bla, bla, bla, bla, bla y vamos a darle clic. Se abre automáticamente la ventana de UserLytics. Aquí está. Configure y cuenta. Gracias por registrarse. Voy a rellenar esto. Lo voy a rellenar con la pantalla completamente opaca. Solo te voy a decir las preguntas que hay. El nombre y el apellido me lo van a pedir. Países y territorios. La fecha de nacimiento exacta. No digas mentiras. El correo de PayPal. El género y una contraseña. Voy a ponerlo, eh, insisto que te lo voy a tapar todo Y le doy a enviar, ya está Y me dice que tengo un error en mi contraseña Que debe ser diferente a mi correo 12 Le he puesto 8 caracteres, me piden 12 Mínimo un número, una letra minúscula, una mayúscula y caracteres especiales Lo voy a volver a poner Enviamos, perfecto, ahora sí ya está Genial, contraseña configurada, la contraseña guardada correctamente Y acceda a su perfil Atentos, si no podéis hacerlo de inmediato es porque está saturado el sistema, dadle tiempo. Yo, como ha sido todo muy rápido, voy a acceder. Podemos seguirlo en las redes sociales si queréis, si no, no, ahora lo voy a cerrar. Y ya están las invitaciones a los test. Actualmente no hay invitaciones de pruebas, así que vamos a esperar. Ven los test completados, pendientes de revisión, aprobados y rechazados y los perdidos. Listo. Cuando haya, me van a dar a mí un aviso, me lo van a enviar a mi correo. Fíjate que aquí dice 26%, calificar para más test. Rellénalo. Mientras más completo esté tu perfil, más opciones tienes para generar ingresos. Te lo aseguro. Yo lo he hecho y cuando rellené mi perfil completo me empezaron a llegar encuestas cada semana. No te van a llegar diario, pero cada semana sí. Y si te llegan cuatro encuestas de 15 dólares, oye, son 60 dólares que dónde estaban. ¿Vale? Entonces le das clic a calificar para más test y rellenas todo eso. Es el perfil avanzado si quieres, no sirve más que hablas, tu correo electrónico, el género, todo esto. Más. Todo esto lo, lo rellenas y eso te dará más opciones de ganar más dinero, de que te den más encuestas. Y eso es todo. Una vez que hayas acabado aquí, bueno, pues... Solo nos queda esperar a que nos envíen algunas encuestas. ¿no? Y de esta forma tú puedes generar unos ingresos adicionales, extras, sin hacer apenas nada. Las encuestas son pequeñitas, de entre 5 y 15 minutos. Tómate tiempo para hacerlas cuando te lleguen. Sobre todo estate muy atento y esto rellénalo, rellénalo. De verdad te lo aconsejo. Mientras más completo esté tu perfil, más opciones tienes de que te lleguen encuestas. Bueno amigos, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado esta página que paga hasta 90 dólares por encuestas, que también está en español, que te puedes darte alta desde donde quiera que estés, al menos hasta donde yo sé. Seguramente tienen países en los que no trabajan, pero eso tendrás que averiguarlo tú mismo porque, porque en su página no dicen si hay algún país en el que no puedas participar. Al menos sí que está para la TAM, para España y para todos los anglos, desde luego. Bueno, Marquete, te lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado, que te apuntes abajo, te voy a dejar el enlace para que te suscribas sin ningún problema. Has visto qué fácil es darte de alta. Y esperar. Nos queda esperar. Hasta que nos envíen encuestas. Y podamos generar esos dolaritos. Sin hacer apenas nada más que responder. Unas sencillas encuestas. Lo dejo hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.